La ciencia, yo preferiría hablarla de castellano porque me tarda una mica de eh, en pensar. Esto eh, muy malo para las lenguas, sobre todo cuando son habladas. Eh, eh, creo que está claro, ¿no? Eh, nos quieren a jugar, ¿sí? Cuando tumbaron las torres que hay de Nueva York, ¿sí? resulta que ahora los moritos este, resentidos nos pueden meter una bomba a cualquier lado y, y comenzó la cultura del miedo comenzaron a meter miedo y tuvimos que soportar un montón de agravios a los derechos civiles, individuales, con tal de poseer y continuar con el control de cosas. ¿no? En España nos metieron las bombas en los trenes de cercanías, pero los controles estaban en los aeropuertos. ¿Por qué? Porque era más fácil meterlos ahí y no en los trenes de cercanías. ¿no? Es como el borracho que está buscando las llaves a 20 metros de donde las tiró. ¿Por qué? Porque aquí hay luz, aquí se veo y allá no veo nada. Así es de, así es de racional el miedo. ¿sí? Y es lo que nos Miedo al otro, miedo a las, a las mochilas este, sin dueño, ¿sí? miedo al extraño, y en eso llevó la crisis. Y ahora tenemos miedo de perder el empleo, ¿sí? miedo a los recortes, qué bueno que solo me descontaron el 5% del suelo porque podía ser más. ¿sí? Ahora quieren que le tengamos todavía más miedo a los nuestros, de escuadra y a la policía. ¿sí? Y en torno a ese miedo están transformando radicalmente. ¿Sí? Yo no sé vosotros, pero yo, yo trabajo con músicos, veo que muchos de mis alumnos amigos músicos se están replegando, entrando en esa lógica del miedo, ¿sí? teniendo perder lo poco que tienen en sus empleos, sus clases o las pensiones ¿sí? ¿Sí? Y se están paralizando, están dejando de hacer cosas. Están también aquellos que pese a la que está cayendo, ¿sí? no quieren salir de la torre de marfil y siguen eh, artistas tocados por la mano de Dios encerrados en sus eh, tirambos intelectuales sin tocar la realidad, sin asomarse a la realidad y sin aportar algo de lo que podrían hacer por todos nosotros en estos tiempos en los que un mundo se viene abajo y tenemos que comenzar a construir otro antes de que vengan ellos y nos lo impongan ¿sí? ahora no son los bárbaros del norte quienes están destruyendo nuestro mundo ni moritos del sur ¿sí? son la gente de nuestro entorno, que solamente tiene un poco más de dinero, que no quiere perder, tiene un poco más de poder, quienes quieren cambiar nuestras relaciones. Los que trabajamos en la cultura, y que somos particularmente, tenemos mala puntería, y somos malos para correr y para este, enfrentarnos directamente con las fuerzas del orden público, creo que tenemos y podemos hacer cosas ¿sí? para revertir esta cultura del miedo que se nos está imponiendo. ¿sí? En primer lugar, creo que quienes nos dedicamos a la música sea componiendo, tocándola, promoviéndola, o investigando y escribiendo sobre ella, debemos de no claudicar e intentar seguir nuestro trabajo, pese a que las subvenciones no llegan, pese a que el mundo económico que nos sustentaba se está volviendo cada vez más áspero, que tenemos que trabajar más para subsistir, para llegar a fin de mes, tenemos que coger mucho más curros que antes no nos gustaba, pero que claro, ahora es indispensable para seguir trabajando, pero pese a ello tenemos que seguir creando, tenemos que seguir pasando discurso, este, seguir promoviendo, seguir articulando ideas para que nuestra actividad creativa no cese. Hemos perdido el control económico de nuestra actividad, pero no tenemos por qué perder el control simbólico de la misma. Por eso mismo también creo que es indispensable que lo que cre estamos creando, produciendo a nivel de pensamiento, a nivel de discurso, a nivel de arte, tenga también una dimensión social directa e inmediata, que compartamos socialmente lo que hacemos. Con los vecinos, con el centro cívico, con la este, comunidad vecinal o a través de las redes sociales. No se trata de regalar nuestro trabajo, se trata de una parte del mismo distribuirlo por aquellos lugares, por aquellos sitios que todavía son resistentes al control. Sociabilizar nuestra creación, sociabilizar nuestro pensamiento para lograr articular redes fuertes y sólidas de discusión, de masa crítica que están conviviendo, compartiendo, dialogando, discutiendo lo que estamos creando. No hay que claudicar. ¿sí? Todo esto no tiene sentido si no se articula con dos cosas más. Uno, políticas de, de resistencia social vinculadas a bordear los límites de la legalidad. ¿sí? La economía del tiempo y del intercambio en todos los procesos de crisis son muy importantes. ¿sí? Cuando la gente no tiene dinero, lo que tiene son habilidades, competencias y tiempo. Y entonces intercambiamos clases de guitarra por clases de cocina. Intercambiamos ropa vieja ¿sí? por libros. Este tipo de, de iniciativas no solamente redinamizan la, la miseria, a las cuales estamos constantemente eh, discutidos por las crisis. ¿sí? Crisis particularmente severas como la de Cuba en los 90 o la de Argentina en 2001. ¿sí? Los sobrevivientes de esas crisis recuerdan con mucho cariño todas estas redes de solidaridad y de economía alternativa que se levantaron en ese momento, no solo por las cuestiones materiales a las cuales dieron acceso, sino por también porque les dio un poco más de aliento de confianza en el ser humano y ese aliento es el que ahora les permite reconstruir toda la subjetividad destruida por aquellos embates eh, económicos tremendos. Y por último, tampoco nada de esto tendría sentido si no apoyamos los movimientos de protesta, ¿Sí? No tiene nada de sentido si no nos callamos, si nos callamos, perdón, si no continuamos este, colaborando con todos los que están protestando nuestros alumnos, ¿sí? los sindicatos, los de la manera que sea. ¿no? Yo como corro, corro muy lento soy muy torpe, prefiero ponerme en un lugar seguro en las marchas y mandar por SMS mensajes a mis alumnos para prevenirlos dónde están los malditos mozos de escuadra. ¿sí? Ese es el bien común y la cultura que debemos de defender todos.